Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birli y estamos en el séptimo módulo del curso gratuito de Community Manager a través del que te quiero enseñar cómo tú mismo puedes montar tu negocio digital como Community Manager totalmente desde cero y con una inversión de cero euros. Como ya te dije en anteriores vídeos, yo lo he hecho así y quiero que tú también lo logres y por eso he creado este curso gratuito para enseñarte cómo es el paso a paso. Y hoy de lo que vamos a hablar es de cómo captar clientes como Community Manager. Tenía muchas ganas de grabar este vídeo porque sé que es lo que estabas esperando. Evidentemente necesitas aprender las habilidades, pero lo cierto es que también necesitas llegar a esos primeros clientes y a veces se nos complica, no sabemos cómo empezar, por dónde iniciar, en dónde buscar esos primeros clientes. Así que de ello vamos a hablar en este vídeo. Te voy a ir contando el paso a paso que yo misma fui haciendo para llegar a mis primeros clientes, para ir captando nuevos clientes, clientes, cada una de esas acciones que tuve que realizar y cómo fue todo este proceso para que tú también lo hagas. Porque como ya te he dicho, si yo lo he hecho, tú también lo puedes lograr. Así que eso es lo que te quiero contar en este séptimo módulo. Pero antes de empezar, te invito a que si aún no lo has hecho, veas los anteriores vídeos. Te voy a dejar Aquí arriba una tarjetita para que no te pierdas ninguno de los vídeos. Como te dije, este es el séptimo módulo, pero es importante que hagas todo el paso a paso de este curso para que no te pierdas de nada. Toda la información que te he dado en los anteriores vídeos también es muy, muy importante. Así que primero ve a verlos y además aprovecha para suscribirte porque no quiero que te pierdas ninguno de los vídeos que forman parte de este curso ni de los siguientes cursos porque seguiré, creando contenido para ti, compartiendo cursos gratuitos para que puedas formarte, porque me parece que es muy, muy importante que todas las personas que nos dedicamos al marketing digital o que estamos empezando y quizás no tenemos los recursos, tengamos la opción de formarnos. Así que suscríbete a mi canal porque todos los martes tendrás un nuevo vídeo de cursos sobre marketing digital, sobre community manager, sobre creación de contenidos y sobre estrategias de venta. Ahora sí, dicho esto, empecemos con este séptimo módulo. Como te decía anteriormente, en este séptimo módulo lo que vamos a ver es cómo captar clientes como community manager. Te voy a enseñar cuál es el paso a paso que yo misma fui realizando para captar mis primeros clientes y para luego seguir captando clientes. Hay varias acciones y varias estrategias que tienes que realizar. Evidentemente, como ya sabrás y como ya hemos hablado en anteriores vídeos, es importante que tú como community manager trabajes en tu marca personal. Yo he decidido trabajar a través de una marca empresarial de a través de Birly, pero sin embargo, es cierto que lo que hago es Hacer mucho hincapié en lo que es mi marca personal, en que la gente sepa que detrás de Birly está Cecilia, que es Community Manager y que esto no es una agencia. ¿Y esto porque es importante? Porque las personas necesitan conocer quién eres tú, qué es lo que haces y así podrás llegar a muchísimas personas. Lo mismo que tú vas a hacer por las marcas es lo que tú tienes que hacer para tu negocio, para comenzar a construir tu negocio y para llegar a más personas a las que puedas ofrecerles tu servicio. Ahora, la pregunta es, ¿yo voy a empezar como community manager y necesito clientes? Evidentemente, trabajar mi marca, crear contenido, eh, hacer colaboraciones, ganar visibilidad, eh, ganar autoridad en las redes, eh, generar engagement, interacción, todo eso lleva tiempo. No, no es que, bueno, tú hoy publicas tres, tres posts y la semana que viene publicas de nuevo y ya la gente empieza a preguntarte. Evidentemente, sí que es cierto que con el contenido tu cuenta se empieza a mover y si tú eres activo vas a empezar a llegar a potenciales clientes, pero lo cierto es que, bueno, no van a lloverte clientes de un día para el otro y sabes que en eso yo quiero ser totalmente franca y no te quiero mentir. No quiero decirte que vas a empezar a publicar y van a llegar muchísimas personas. Ojalá que sí, te lo deseo, pero evidentemente lleva su tiempo entonces. ¿Qué podemos hacer mientras trabajamos nuestra marca y esperamos a que lleguen esos primeros clientes, fruto de todo el trabajo que estamos haciendo de nuestra marca personal? Bueno, lo que yo te sugiero son dos cosas. En primer lugar, una de las opciones es que cojas tu teléfono, que mires tu agenda de contactos y que digas a qué personas que yo conozco puedo ayudar a a través de la gestión de sus redes sociales habla con esos amigos que tienen un emprendimiento que no logra eh, despegar con aquellas personas que tienen una empresa que sí que está funcionando pero no tienen presencia en redes sociales aquellos emprendedores que están publicando en redes sociales y se están desatendiendo su negocio por estar pendientes de hoy publico en facebook hoy en instagram lo hago no lo hago creo un contenido de baja calidad porque no tengo tiempo tengo que estar pendiente de mi negocio tengo que hacer otras cosas a todas esas personas que seguro que conoces porque seguro que en tu entorno habrá personas que tengan emprendimiento, que tengan negocios o incluso que trabajen en algún emprendimiento y puedan sugerir que tú gestiones las redes sociales, puedes eh, llegar a ellos. A ver, esta sería una de las formas otra de las opciones es que seas tú mismo el que tomes la iniciativa y vayas a buscar esas marcas eso es lo que por ejemplo he hecho yo yo he ido a una consulta, mis primeros clientes fueron todos abogados y yo fui a una consulta por un tema puntual, por un problema puntual y demás que bueno no era nada, nada raro ¿no? porque ahora que lo digo so, ha sonado un poco, un poco extraño pero bueno, nada, yo tenía que hacer un, un trámite porque soy argentina y tenía que hacer un trámite aquí en España con respecto a mi nacionalidad y me tuve que acercar a una boda de extranjería. Aproveché para mirar su página web, para mirar su blog y para eh, en esa consulta sugerirle que podía trabajar su presencia digital y llegar a más personas a través de las redes sociales. Entonces, eh, me acerqué a esa persona, esa persona le hice una propuesta y esa persona me dijo que sí, así capté mi primer cliente. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hice un trabajo muy, muy bueno, muy bueno para esa persona. Le cobré muy poco, no voy a, no voy a mentirte, no empecé cobrando lo que realmente debería cobrar y sé que está mal, pero bueno, lo cierto es que cuando empezamos yo entiendo que todos eh, de, no tenemos eh, noción de lo que vale nuestro trabajo, tenemos un síndrome del impostor muy grande, no sabemos cómo cobrar, eh, estamos mirando lo que hace la competencia, cometemos muchísimos errores, muchísimos errores y no te agobies por ello, es normal y casi diría que es necesario. Pero bueno, la realidad es que yo le cobré muy poco, le hice un trabajo muy muy bueno y esa persona me recomendó a muchísimas otras personas. ¿Por qué? Porque evidentemente se transformó en uno de mis casos de éxito y eh, empezó a, a crecer su, su empresa y, y demás. Y evidentemente recomendó mi trabajo porque sabía que detrás de ese crecimiento también estaba todo relacionado con parte de mi trabajo. Entonces, eso es lo que yo te recomiendo que hagas. Que tus primeros clientes sean tus primeros casos de éxito, Evidentemente todos los clientes deberían ser un caso de un caso de éxito, pero sobre todo enfócate muchísimo en esos primeros clientes, Vol, vuélcate, vuélcate iba a decir perdón, <ríe> vuélcate muchísimo en esos primeros clientes para que ellos te recomienden, para que recomienden tu trabajo, para que te sugieran a otras personas. ¿Qué otras cosas más puedes hacer para captar a tus primeros clientes? Haz networking, haz networking con otras personas, con otras marcas. Hoy en día, bueno, estamos un poco limitados en el tema de networking con la pandemia. No podemos ya ir a, a eventos presenciales o hay pocos. En realidad está un poco limitado, pero el networking online también funciona muy bien. Así que sea activo en las redes sociales, busca personas, ofrece tus servicios. ¿Qué otra cosa te puedo recomendar? Busca cuentas de personas, de empresas que estén relacionadas con ese sector al que tú quieres ayudar, en el que te sientas especializado o en el que te interese comenzar a especializarte y ofrécele de forma activa tus servicios. Escríbele y diles, hola, soy Tal persona, soy community manager, me he formado, estoy buscando mis primeros clientes, me gustaría que fueras uno de mis casos de éxito, mira mi cuenta para que veas lo que tú puedes, lo que yo puedo hacer por ti, lo que puedo hacer por tu marca. Eh, a través de las redes sociales tú puedes conseguir esto, esto y esto. Evidentemente no te comprometas con ningún tipo de resultado que no puedas conseguir. Tenemos que ser muy realistas, muy sinceros con los clientes porque si no esto nos va a traer un problema. Yo, por ejemplo, ayer recibí un mensaje de una persona que me pedía eh, un presupuesto y me decía evidentemente necesito que me garantices resultados. Y yo le dije, yo no te puedo garantizar ningún resultado ni ninguna venta, que evidentemente las vas a tener, sí, las vas a tener, pero no puedo comprometerme contigo a decirte, sí, vas a vender 100 millones de euros, conmigo te va a pasar esto, aquello, porque hasta que yo no comience a trabajar con esa empresa con esa marca no voy a conocer a esa comunidad en concreto y cada comunidad es totalmente distinta entonces no te puedo garantizar ningún tipo de resultado antes de que empecemos a trabajar cuando empezamos a trabajar definiremos una serie de objetivos y buscaremos cumplirlos a través de una estrategia pero antes no y esto es muy importante y tiene que quedar bien en claro para evitar inconvenientes ¿sí? esto se lo tienes que dejar en claro a tus clientes no podemos garantizar ni ninguna venta porque además tampoco nuestra función como community manager es la de que la empresa genere ventas que se van a generar evidentemente sí y como te conté en anteriores vídeos mi idea como community manager y mi estrategia como community manager es que mis clientes generen ventas y que sus empresas crezcan por eso creo un calendario de contenidos de forma estratégica para generar ventas pero es algo que en primer lugar eh, me distingue y en segundo lugar que a mí me gusta hacer pero no es mi tarea la tarea comercial como community manager sí y por lo tanto a ti te aconsejo evidentemente que hagas lo mismo ahora qué más podemos hacer bueno como te dije, habla con eh, empresas, habla con marcas. Otra de las cosas que podemos hacer es poner anuncios. Ahora, eh, vamos a poner un anuncio de, eh, bueno, soy tu community manager eh, y quiero que, que me contrates o quiero trabajar contigo. Ese tipo de anuncios realmente yo me he cansado de verlos y no funcionan. Yo lo que te recomiendo es que hagas anuncios en donde crees, por ejemplo... Una masterclass enseñándole a emprendedores a gestionar sus redes sociales y que luego en esa masterclass hagas una venta, una llamada, incluso si quieres, para valorar si esa persona puede trabajar contigo, para explicarle cómo tú trabajas para tener una reunión en donde puedan hablar sobre cuáles son los objetivos que esa marca tiene y qué es lo que necesita cumplir y cómo tú la puedes ayudar a conseguirlo eso es lo que yo te recomiendo a través de Facebook e Instagram Ads puedes poner dinero utiliza bien eh, todas estas herramientas sácales el máximo, el máximo partido invierte tu dinero de forma estratégica, no gastes el el dinero promocionando posts eh, que parecen, bueno, los flyers que ponemos por, por ahí y nada más. Haz una buena campaña, crea un contenido de valor, crea un ebook, lleva a personas a tu lista de email marketing, haz contenido para tu lista de correos, para ir fidelizando a tu comunidad y a través de esos emails también poder vender tus productos o servicios. Eso es lo que yo te recomiendo. Entonces, recapitulemos. ¿Qué formas tienes tú para generar clientes? Uno, trabajar tu marca personal, crear contenido. Dos, buscar activamente tú a tus clientes. Yo independientemente de que hoy en día y debo agradecer muchísimo a que todos mis clientes me recomiendan clientes y que la verdad que la mayoría de las personas llegan a través de, de clientes eh, que recomiendan mi trabajo. Sigo buscando de forma activa clientes porque no quiero que mi negocio que se base solamente en las recomendaciones. Tienes que tener distintas formas de eh, acceso de clientes, distintas formas de captar clientes. Por eso, ¿qué te sugiero? Bueno, puedes empezar con buscando ese caso de éxito con los conocidos eh, buscando en tu agenda yendo a eh, pequeñas empresas a buscar a esas personas escríbeles a través de linkedin otra de las recomendaciones que te doy y que me estaba olvidando y que es muy importante mis primeros clientes también llegaron a través de linkedin una vez que tuve a este primer cliente que me recomendó a otras personas también me puse a hacer una búsqueda activa en linkedin y debo reconocer que me ha funcionado muy bien porque en una semana hablé con 10 personas que me dijeron que estaban interesadas en mi servicio y tres de ellas se convirtieron en clientes, algunos para proyectos puntuales y otros clientes que incluso siguen hoy en día conmigo después de dos años de trabajo. Así que realmente LinkedIn también funciona muy, muy bien. No sabría decirte si eh, o darte recomendaciones sobre LinkedIn Ads porque es algo que de momento no he hecho. Sí que lo tengo en mente, pero sé que también funciona muy, muy bien. Si no, si no eh, quieres invertir en LinkedIn Ads, ¿qué puedes hacer? Invierte en Facebook, en Instagram Ads. Crea una masterclass, eh, promociona tu contenido, aporta valor. Ya he dicho en muchas ocasiones que hoy en día la forma de vender ha cambiado. Así que no te centres solamente en bueno vender, en poner el típico anuncio de hola, soy tu community manager o hola, tienes problemas para gestionar tus redes sociales, sino que apórtale tanto valor a esa persona de forma tal que entienda cuál es su situación, qué es lo que le pueda aportar una buena gestión de sus redes sociales y que se dé cuenta que tiene una necesidad que no puede hoy en día Ocuparse de gestionar las redes sociales y desatender su negocio que necesita a un profesional y ese profesional tienes que ser tú. Eso es lo que tienes que hacer a través de ese contenido, demostrarle que te necesita, demostrarle tu valía, demostrarle todo lo que le puedes aportar a su negocio a través de una buena presencia digital. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, te invito a dejarme un like, a dejarme un comentario. Si tienes alguna duda, estaré encantada, encantadísima de responderte. Siempre lo respondo a todos los comentarios que me dejáis. Si queréis hacer alguna sugerencia sobre algún tema que tengáis, alguna duda, ya sabes, también déjame un comentario. No olvides, suscríbete a mi canal. Me hace muchísima, muchísima ilusión cada vez que me llega un correo de tal persona se suscribe a tu canal en serio que me alegro muchísimo muchísimo muchísimo porque realmente detrás de, de todo ello hay mucho esfuerzo y sobre todo mucho cariño quiero ayudar a muchísimas personas con mi contenido porque la realidad es que cuando yo empecé me sentía muy perdida no sabía cómo empezar no sabía qué hacer así que ahora quiero que a ti no te pase eso y en todo lo que yo te pueda ayudar en todo lo que te pueda responder todas las dudas que puedas tener compártelas conmigo para que pueda crear contenido para ayudarte a resolverlas o para que pueda contestarte a través de los mensajes. Te mando un beso enorme y nos vemos el próximo martes que estará el octavo módulo de esta formación de Community Manager gratuita que quiero compartir contigo para enseñarte a que te conviertas en Community Manager, que montes tu negocio digital desde cero y con una inversión de cero euros. ¿Te aseguro? Como ya te lo he dicho antes, que yo lo he hecho así y ha funcionado muy bien y por eso ahora quiero compartir toda mi experiencia contigo. Te mando un beso enorme. Chao, chao.